«Somos los primeros en atacar usando el F-35 en medio del oriente. Ya hemos atacado dos veces en diferentes frentes», dijo el comandante de la División de Fuerza Aérea Amikam Norkin. La Fuerza Aérea de Israel debía inaugurar un nuevo escuadrón de aviones de combate furtivos, el F-35 Adir, el jueves por la noche. Lo que hace único el lanzamiento del Escuadrón 117 en la base aérea de Nebatim cerca de seba es que será un escuadrón esquelético para entrenar a los pilotos israelíes para volar lo que es ampliamente considerado como el cazarreacción más avanzado del mundo. De hecho, las únicas instalaciones del 117 serán simuladores de vuelo más hágiles reales tomados de otros escuadrones. Según fuentes de Jerusalén, no está claro si el 117 seguirá siendo un escuadrón de entrenamiento a largo plazo o si eventualmente entrará en funcionamiento. La IAF tiene 27 aviones de combate furtivos y se entregarán más desde los Estados Unidos a lo largo del tiempo, entre ahora y el 2024. Se espera que lleguen tres en septiembre y octubre. Los cazafurtivos de Israel entraron en funcionamiento por primera vez en el 2018. Eso, ese mismo año, el comandante de la Fuerza Aérea, el general de división Amíkan Norkin, confirmó que israel fue el primer país del mundo en usar un f-35 en combate estamos volando el f-35 por todo el medio oriente se ha convertido parte de nuestras capacidades operativas dijo norkin entonces somos los primeros en atacar usando el f-35 en medio del oriente y ya hemos atacado dos veces en diferentes frentes desde entonces los adir han realizado misiones sobre Gaza. Se presume que también han estado involucrados en misiones sobre Siria que golpean a representantes iraníes. También han participado en una serie de ejercicios militares extranjeros. El más reciente fue el Trilinks Drill, en el que aviones israelíes estadounidenses británicos simulaban peleas de perros, simulacros avanzados de tierra a aire